que están conectados a través de Zoom para hablar de esta importantísima noticia sobre los 20.000 metros que se le ha cedido a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Extensión San Francisco de Macorís. Una demanda, una necesidad eh, que hace muchos años ya eh, se venía visualizando eh, ya que eh, eh, lo que es la comunidad estudiantil En este recinto cada día es mucho mayor Tenemos aquí con nosotros ya conectado A nuestro hermano, amigo, vecino eh, Director de la UACS Extensión San Francisco de Macorís El profesor Miguel Medina Gracias por estar con nosotros También está Joel Martínez eh, de Felabel Está Chencho Acosta eh, También conectado con nosotros Más adelante Raúl Monegro eh, se conectará Y nuestras anfitrionas Raquel Ortega y Maris Lady Veloz. Buenos días a todos, gracias por estar conectado. Bienvenido. Buenos días. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Comenzamos con el maestro Medina, director de la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Un placer saludarles a todos. Maestro, ¿qué ha significado esta conquista de este anuncio que ha, ha, se ha hecho en el día de ayer por el ministro de Agricultura de la donación del terreno de mil metros? ¿Qué ha significado esto para la UAS San Francisco? Bueno, ha sido algo extraordinario, hay que decir, que viene a satisfacer eh, o a crear las condiciones para satisfacer eh, las necesidades de desarrollo que tiene la UAS Recinto San Francisco de Macorís. En la última investidura, nosotros... Llamamos al Estado Dominicano para que viniera en auxilio de este recinto en virtud de que la matrícula había desbordado nuestra capacidad operativa. O sea, las treinta y pico de carreras a nivel de licenciaturas que se imparten en este recinto, la matrícula estudiantil que ha crecido sostenidamente... El, el, las instalaciones físicas ya no tenían capacidad para su recepción y por eso teníamos decenas de sesiones en campo abierto que no tenían aulas en los pasillos del edificio F donde están las aulas y algunas, algunas eh, eh, eh, instalaciones deportivas dentro de las aulas porque se imparte la carrera de educación física y deporte. Mm, en los mm. pasillos se tenía que recibir docencia. En el Curne Viejo tenemos decenas de secciones. Mm, mm. Ahí se, se, se forman médicos, enfermeras, bioanalistas, sin tener suficientes condiciones, la cantidad de aulas necesarias. Pero... Lo más importante es que en este recinto no podía aumentar la oferta curricular teniendo nosotros de parte de las escuelas y las facultades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo la, la propuesta de establecer nuevas carreras técnicas en el área de salud, en el área de ciencia, por ejemplo, técnica en la elaboración de alimentos, la carrera de odontología, la carrera de veterinaria, por falta de espacio físico, no podíamos ni siquiera en pensar en el establecimiento de esas nuevas carreras. Pero el recinto, además, no tiene un auditorio. Aquí debe establecerse el auditorio no solo de la UAS, sino de toda la sociedad regional eh, para los eh, profesor, eventos. Eh, déjeme eh, preg de, eh, dos preguntas. De cuántas estudiantes estamos hablando eh, que están actualmente en el recinto UAS y realmente eh, cuántas aulas están disponibles y el por qué entonces la sobrepoblación, porque entiendo que deberían de, de, de, de captar la cantidad de estudiantes que puedan recibir las clases. Creo que es un asunto de coordinación, digo yo. En, es, en este semestre... Este semestre lo están culminando 17.500 estudiantes en el grado. Cerca de 500 estudiantes en los cursos monográficos para la próxima investidura. Y 500 estudiantes de inglés de inmersión que también ocupan un pabellón de uno de los edificios. Aquí estamos hablando casi de 19.000 estudiantes, si incorporamos además 15 programas de maestrías que se desarrollan en el recinto. De manera que tenemos una sobrepoblación para aproximadamente 120 aulas que tenemos en el recinto. Sí, pero ahí es que yo me envaso. Esa sobrepoblación, eh, eh, profesor, no se puede eh, precaver. O sea, si ya una matrícula está llena, eh, ¿Es obligatorio aceptar a los estudiantes que van a inscribirse o no se puede decir, no, espérate, te vamos a inscribir para el próximo cuatrimestre para que así no tengan que tomar clase eh, eh, a la intemperie, como usted dice, en las canchas o, o fuera de las aulas? Creo que es un asunto también de, de, de, de, de equilibrar esa parte. Bueno, solo hay que imaginarse una universidad que se proclama como abierta y pública, que comience a discriminar estudiantes. Podríamos terminar en el Tribunal Constitucional los claro. estudiantes reclamando su derecho. Además, a ser el derecho a la educación. En la, en la educación. Sí, pero simplemente... Eh, simplemente de eso yo entiendo de que no podemos dar clase uno encima de otro. O sea, es una capacidad, una limitante. Hay requisitos. Es como también otros requisitos. No todos los... Eh, porque yo entiendo que cuando tú vas a entrar a la universidad te hacen una evaluación para ver qué carrera eh, que tú puedes estudiar y además el espacio eh, debe de estar también regularizado. Con la incorporación del, de la virtualidad, que ya se ha hecho obligatorio su aceleración, porque ya la universidad tenía asignaturas virtuales, que era una vía de escape, de desahogo, eh, con el aumento de la virtualidad, nosotros eh, podemos disponer de más espacio físico porque en el futuro inmediato no vamos a poder tener secciones de clase de 70 y de 80 estudiantes como tiene la UAS, que sabemos que es absolutamente antipedagógico y la capacidad para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve suficientemente mutilado de esa manera, entonces ya la virtualidad la rectora ha hablado de que un 50% de las asignaturas se impartan de manera virtual eso nos va a permitir un mayor desahogo pero volviendo al desbordamiento de la capacidad operativa del recinto, aquí ni siquiera los parqueos ya son suficientes, no tenemos instalaciones deportivas no tenemos la biblioteca que requiere un recinto que moviliza 20.000 estudiantes, que tiene demanda bibliográficas de 20.000 mm -hmm. estudiantes. O sea, maestro, Pero, que indudablemente, por, maestro, esos mil metros no van a solucionar toda la problemática, lo que va a haber. Bueno, mil bueno, metros, para que el público tenga una idea, son aproximadamente 33 tareas. Es una extensión de terreno casi similar a la que tenemos actualmente. Colindante con, colindante con el recinto. Colindante sí. con el recinto. De manera que por muchos años nosotros vamos a poder resolver con las instalaciones que posteriormente se puedan edificar, resolver la demanda. Eh, estudiantil, el crecimiento de la matrícula en esta institución de educación superior. Sí, dame la bienvenida a Costa y también a Joel Martínez, eh, que son las partes que representan los estudiantes y que lucharon bastante para conseguir esta, este triunfo, vamos a llamarlo así. Además de eso, ¿cuál es la planificación? Eh, ¿Cuándo se comenzaría? A, a construir y qué se va a construir, qué es lo más prioritario: aula parqueo, eh, eh, laboratorios, etcétera. Bienvenido, Ochenco, y también a Joel. Hola, Roberto. Hola, hola. Cuéntanos, Ochenco, de todo el esfuerzo y todas las acciones que tuvieron que realizar y la participación de ustedes como líderes estudiantiles. Sí, de todo. Es un logro de todos los estudiantes y es un logro de la región. Nosotros durante mucho tiempo eh, luchamos por que se le entreguen los terrenos de agricultura y entendemos de que realmente esto solucionará la problemática real de la universidad porque con el espacio que tenemos, graduamos alrededor de... 500, 600 estudiantes por graduación, al duplicar el espacio también se duplicaría los estudiantes que graduaríamos por semestre, eso haría de que haya un flujo mayor y así como entran alrededor de 3.000, 2.500 estudiantes al año, nosotros también graduaríamos esa cantidad y proporcionalmente eh, estaríamos estables. Nosotros entendemos de que en, en el recinto se necesita un multiuso, se necesita un, un anfiteatro y de que se creen edificios por facultad. En específico, nosotros creemos de que el área de la salud, que es el, en el área donde tenemos mayor cantidad de estudiantes y mayor necesidades debería de construirse un área exclusiva para ellos y de que se construyan aulas para abrir nuevas carreras nueva como todo, todos ¿Sí? actualmente está todo mezclado no está segmentado por facultades hay una división para los laboratorios pero o sea un, un estudiante de medicina podría coger clase en cualquiera de los seis edificios que tenemos habilitado para dar clases. No hay un área en específica o exclusiva para el área de salud, ni para ninguna facultad. Aunque sí hay áreas en las que la mayoría de las clases son de una facultad, pero sí se da de, por la limitancia que tenemos de, de espacio físico, de colocar una, una materia de cualquier facultad, porque ese es el espacio que tenemos y tenemos que aprovecharlo. Joel Martínez, bienvenido. Dale a aceptar porque parece que una llamada telefónica lo sacó de la, de la reunión. Ok, mira, quiero aprovechar, eh, a, a a, a, quiero aprovechar y, y preguntarle a, a, al director y, y también a Chenco y a Joel que, que entró ahora. Eh, sobre el, el local que está en la Avenida Libertad, que es de los padres eh, paules, eh, le hicimos la pregunta a la directora, eh, doña Emma Polanco, sobre esta situación porque ese local pertenece a los padres paules que se lo prestaron en condición eh, a, a la universidad en el momento cuando inició eh, la universidad aquí en San Francisco de Macorís. Ahora ya con esta extensión de terreno que se le entrega y las construcciones que se van a hacer, ¿qué van a hacer con este local? ¿Se lo van a devolver a los padres paules que están exigiendo que se lo devuelvan? Bien, Roberto. Yo entiendo de que como, como un acto de buena fe se le prestó a la universidad, entiendo de que se, se le debe devolver. Ahora bien, no es el momento, porque solamente tenemos el terreno. O sea, continuamos con la necesidad de nuevas aulas. Hasta que no se construyan nuevas aulas, nosotros Exacto. solamente tenemos el solar. Así y... es. Se debe, de, se debe devolver, porque es un acto de buena fe y la universidad, uno de los valores, de la universidad, en la honestidad y la universidad entiendo que en su momento se lo devolverá. Sí. Profesor, no, dale me participación me a Joel, de, por por favor. Favor. Ah, Joel. Ah, qué bueno, Joel, te tenemos de nuevo. Bienvenido, Joel. Adelante, adelante. Con, con, con respecto al lo, a lo, a lo espacio que tiene la universidad eh, en la Duarte Colbertal, el de debido, lo primero que queremos aclarar es que los terrenos no son de los padres paul los terrenos son del ayuntamiento municipal y los padres Paul tienen un arrendamiento con él, tienen un contrato, pero los terrenos no son de, de, de los padres Paula. Bueno, todos los terrenos de San Francisco de Macorís pertenecen a, a la alcaldía, previo a un acuerdo que se haga para hacer el título, pero. Exact, o sea, exactamente. Eso no quiere decir que es, que es propiedad de ellos. O sea, pero. Eh, lo, que, lo que la, ese es un patrimonio de, de, de, de la UA y de todo y de toda esta región, porque en ese espacio, Roberto, se inicia, se dio inicio a lo que es a la educación superior de esta región. O y sea, hay planes para devolver el terreno. Bueno, la posición de nosotros es que eso nos entregue. Ese es un patrimonio de Universidad Cultural una, una de simbología. San Francisco de Macorís. Es un símbolo que la familia universitaria debe defenderlo al costo que sea. Ahora, Joel, relación... Joel. Sí. Sí, sí, como sea. presidente de la federación de, de eh, todos los grupos juveniles que funcionan, que hacen vida en la academia, nuestra guasa recinto San Francisco de Macorís, Efe Label, y la FED, la Federación de Estudiantes Dominicanos, eh, cuéntanos un poco cómo se dio la lucha qué tiempo han tenido reclamando ese, ese espacio que le donaran más terrenos para la ampliación de nuestra OAS Recinto San Francisco bueno, fíjate la lucha por los terrenos de agricultura eh, que hoy en día prácticamente lo tenemos nosotros aunque sea de palabra, pero con una autorización que lo podemos utilizar eh, inmediatamente eso fue lo que dijo el ministro el día de ayer a la espera de la parte legal, que ya no lo entreguen, la titulación de eso. Uh -huh. Ahora, eh, esa lucha que ha encabezado no solamente eh, el movimiento estudiantil y la familia universitaria, sino que todo un, un conglomerado de la sociedad franco-macorizana y por qué no decir de toda la región, porque recuerden que este es un centro regional, Correcto. y que si hoy un día es un logro, nosotros, como familia universitaria, no podemos juditarlo solamente. Tenemos que saludar y agradecer el apoyo que tuvimos, por ejemplo, de los movimientos sociales de San Francisco de Macorís y de todas las personas independientes, que de una manera u otra eh, apoyaron y solicitaban la entrega de los terrenos de agricultura a, a la universidad. Eh, en esos terrenos que están ahí y que en el día de ayer fue entregado, así como la empresa el director, hay una gran visión por parte de la universidad y por parte de, del movimiento. Joel, escúchame te interrumpa. Ustedes tienen ya planificado, porque me imagino que ustedes que estaban solicitando ese terreno, ¿tienen planificado la, qué se va a construir ahí? ¿Ya hay alguna maqueta, algún plano? ¿Ya se ha estado trabajando con eso para que eh, puedan aprovechar el tiempo de inmediatamente eh, comenzar a trabajar, digo yo? El director quizás podría eso, aclarar eso ahora. Lo que nosotros estamos pidiendo ahora es que se construya, porque recuerda, Roberto, la universidad no tiene presupuesto para construir en esos terrenos. Tendría obligatoriamente que venir del Estado Dominicano a construir lo que la universidad necesita, porque eso se lleva muchos millones de pesos. Entonces, ¿qué es específicamente lo que nosotros hemos estado planteando ahí? Es la construcción de nuevos edificios, un edificio administrativo y edificio de aula. Ahora, nosotros necesitamos necesariamente un auditorio con todas las condiciones que no simplemente le sirva a la, a la familia universitaria, sino que en él la sociedad franco-macorizana podrá hacer su grande evento. Una biblioteca real que nosotros necesitamos, porque nosotros aquí, en el espacio que tenemos, es prácticamente un almacén de libros lo que tenemos. Pero una de las demandas más esenciales, ustedes saben que nosotros tenemos una... ...una clase más alta que es femenina, que son mujeres. Y esas mujeres, en su gran mayoría, tienen hijos. Y muchas de ellas se ven en la obligación de dejar los estudios... ...debido a que no tienen con quién dejar a sus niños para continuar los estudios. Entonces, nosotros hemos estado planteando que en esos terrenos se pueda construir... ...lo que es una instancia infantil que pueda velar a los niños de las estudiantes para que con tranquilidad nuestras estudiantes se puedan ir a las aulas a recibir el pan de la enseñanza y no verse la obligación de tener que dejar los estudios porque no tienen sí. con quién dejar a hijos sí. específicamente un alto nivel de, nuestra, de nuestras estudiantes, son madres solteras entonces ese es uno de los planteamientos que nosotros hemos hecho eh, eh, eso, eso, es eso es una buena propuesta eh, eh, Profesor Medina, escúchame eh, yo eh, porque el tiempo tú sabes cómo es en la televisión quiero aprovechar al profesor Medina para ver si ya de la parte de la universidad eh, hay una visión, una planificación de lo que se va a hacer en esos terrenos eh, y además se si están trabajando en coordinación con eh, estos jóvenes, tanto Joel Chencho como eh, eh, eh, eh, los demás eh, representantes de los estudiantes para ver qué es lo que se va a construir. ¿Hay alguna idea, alguna planificación ya previa? Eh, tengo que decir que no, porque no podíamos hacer un levantamiento sin todavía disponer de los terrenos. En el orden que establecimos, la demanda fue primero los terrenos, ahora estamos, en el día de hoy, iniciamos la delimitación y el Ministerio de Agricultura comenzó a desplazar los, eh, las instalaciones de invernadero, de, de invernadero no, de viveros, que hay dentro de la porción que le pertenece a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, la UAS tiene la, la Dirección General de Planificación, dije Plandi, con arquitectos, ingenieros y técnicos que en base a la proyección de desarrollo de la institución y a las necesidades actuales que tiene, hacen una planificación que... En el caso nuestro, como director, yo pienso en una posición personal que como la vía que tenemos en el frente del recinto se congestiona suficientemente, habrá que pensar en esa parte que pertenece al Estado Dominicano, hasta Inéspre, hasta la avenida que entra Mata Larga, habrá que pensar en un plan maestro que pueda incorporar mayor posibilidades viales aprovechando este, esta entrega de estos terrenos mm -hmm. y para que la universidad pueda tener mejor acceso mm -hmm. porque no tenemos acceso por el frente prácticamente después que se puso se colocó la división la jardinera y la división de la avenida, de manera que eso hay que planificarlo tanto la universidad conjuntamente con el ayuntamiento el cabildo municipal el Ministerio de Obras Públicas para no comenzar a establecer edificaciones que después puedan entorpecer un plan maestro de desarrollo de la universidad y de creación de una zona universitaria más despejada que la que tenemos ahora. Usted, sabe que, hay una, usted sabe que hay una avenida que entra por, no, sal por, por, por salud pública. Sí, Sí, y, y, y, y hay la posibilidad de una vía que llegue hasta la entrada de Mata Larga por Inestre, y entonces ahí podría establecerse en toda la ribera de esa cañada una, una vía ecológica de desahogo mm -hmm. para quitarle peso a, mm -hmm. a, a, sí, el, a circulación 20. Mm -hmm. Eh, parece que Medina tiene eh, Raquel, eh, ya vamos a ir concluyendo porque tenemos tiempo encima, tenemos que una pausa eh, tanto con Chenco con Joel y el mismo profesor Medina sobre ya lo que eh, significa esto y ya han, han hablado sobre las necesidades ahora que será otra lucha de que se construya eh, eh, lo que están ahora planteando los edificios eh, los laboratorios el tema del anfiteatro, quizás para eh, que puedan converger los estudiantes y presentar, eh, qué sé yo, obras y otras cosas. Claro, sería bueno escucharlo brevemente, chicos, en menos de un minuto, cada uno de ustedes, como líderes estudiantiles, qué aprendizaje nos ha dejado la pandemia, la academia, a nuestra UAS, a nuestro recinto, qué debemos nosotros sacarle el máximo del provecho, qué enseñanzas nos ha dejado esta coyuntura, cuéntenos. Bueno, eh, no, yo creo que la, la universidad eh, no estaba preparada para la situación como la sociedad dominicana. No estábamos preparados. Y se queda demostrado que la educación va en avance de lo presencial a lo virtual. Y esto no, no enseña a que la, no la UA comience a planificar lo que son las clases virtuales, para que así eh, no se pierda lo que no se mete. Pero sobre todo, nosotros queremos resaltar los esfuerzos que han hecho las autoridades, eh, tanto local como nacional, para estar de cerca con la sociedad dominicana ante la pandemia. Nosotros teníamos mucho tiempo que no, ve, no veíamos una universidad aportándole verdaderamente a la sociedad, que era uno de los coordinamientos que nosotros así, eh, le, le hacíamos a gestiones anteriores, que... No importa el tema que esté en la paleta pública del país, la UAS como institución científica de investigación debe de fijar posición ante la situación. Y en este caso de la pandemia, nuestra universidad ha sido solidaria con la sociedad dominicana y ha hecho aporte y ha mantenido un contacto, claro. ha mantenido un contacto con sus estudiantes de, por la distinta vía, claro. No todo aporte de concreto, vía. Joel, porque ha creado gel, ha creado mascarillas, sí, protección. Y se la ha donado a, a, a, a centro, a, por ejemplo, a, al Ministerio de Salud Pública, al Correcto. centro de, de salud, le ha hecho donación. Entonces, incluso con nosotros al interno, se han creado los túneles para la desinfección de las personas que puedan ingresar. Entonces, pese a todo eso, la OAS ha seguido a su rumbo. Y eso indica que hay una buena gerencia a nivel nacional y que uh -huh. está actualizada en los momentos que estamos viviendo. Claro, hay una planificación de un regreso a clase para el día 13 del mes que viene, pero todo eso dependerá de las condiciones sí. en las que se encuentra el país, porque tampoco podemos arriesgarnos a regresar con una cantidad de estudiantes a la universidad y que se pueda convertir la universidad en un foco de, de infección. Por ejemplo, en sí. el caso de nosotros, de, de, de río en el caso del la UAS, se Yo. ha presentado muy poco caso con relación Yoel, a lo que tiene Yoel, que ver con que te interrumpa. Tenemos el tiempo encima. Vamos a darle entonces dos segundos a Chenko para que también eh, se exprese y también al profesor Medina. Ya tenemos el tiempo encima. Sí, eh, esto, la pandemia ha evidenciado algo, y es que la educación necesariamente debía de avanzar. Si nos fijamos, en los últimos 100 años, los avances que han tenido todas las áreas han sido inmensos. La tecnología, incomparable. Y la educación se mantuvo igual que hace 500 años, un profesor parado frente a los estudiantes con un pizarrón transmitiendo la información. Ni si en algunos casos sí le enseñaba, pero en la mayoría de los casos que se da en la educación dominicana, es que el maestro transfiere información para que el estudiante la memorice, ni siquiera para que la analice o, o tenga un concepto personal de ello, sino de que para memo, que memorizar. Realmente yo entiendo, de que, y la pandemia lo ha evidenciado, de que nosotros la educación debería de en saber dónde buscar la información. Porque es sí. información... ah, eh, eh, chengo, eh, está bien, vamos a entrar con el profesor Medina porque ya tengo el tiempo encima y tengo que ir a la pausa. El eh, profesor Medina. Maestro, el aprendizaje que nos ha dejado la pandemia como académicos Ah, bueno, ahora me ubiqué porque salí momentáneamente sí. de manera accidental. Eh, en un minuto, la maestro, de, por, por favor. Por la, entrada, por la entrada de una llamada. Bueno, yo he dicho que eh, hay un dicho que señala que en un día se pueden condensar 20 años, o que 20 años se pueden condensar en un día. En el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es tan difícil transformar, cambiar cosas, que hay unos intereses muy, muy firmes que se crean, y es difícil removerlos para renovar, para innovar, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, va a sacar suficiente beneficio de la pandemia. Claro, lo negativo de la pandemia, ni hablarlo, ha sido eh, terrible lo que, ha, lo que está viviendo la humanidad, eh, salvando esa parte, no quiero, no quiero que se malinterprete, en términos de que vamos a poder dar un salto a la virtualización. Ya comenzamos a darlo por iniciativa de los maestros, el semestre prácticamente ha concluido de manera virtual. No de manera total, pero en, en una gran proporción, los docentes concluyeron de manera virtual. Eso podía tomarse 10 o 15 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y de cara al próximo semestre, ya vamos a tener que entrar de lleno en la virtualidad y automatizar un conjunto de procesos. Nosotros proclamamos cero papel y cero kilómetros en la campaña. Y hasta para sellar un documento había que ir a Santo Domingo, la oficina de registro nuestro. Y ahora todo se está ordenando para que sea a través de Intranet y se utilice la tecnología a favor del desarrollo de esta institución y se remuevan los intereses reaccionarios, hay que decir que se oponen a la innovación y al cambio la universidad en ese sentido eh, va a salir está saliendo gananciosa y va a ganar más porque se va a poner a tono con el desarrollo económico social y tecnológico que vive la humanidad hoy en día Bueno, gracias maestro Medina, Liriano mi vecino, eh, también gracias a Joel Martínez de Felabel, también a Chenco Acosta de la FJD eh, por compartir con nosotros